Sé que pasa algo No me quiero dañar, he estado pensando Me quiero largar De aquí Estoy sin ánimo Ten mi mínimo Que quiera de yo No me hable No me, no me hable No me, no me hable Que no me hable No me, no me hable Que no me hable No me, no me hable Joder viento favorable deja todo, no me puedo controlar. No me puedo mirar sin problema. Te juro, no te quiero dañar. Y mucho menos, yeah. no quiero dañarme a mí mismo. Pero lo hago, no quiero voy. desaparecer. Nunca va a acabar bien el destino. Si yo no me comporto así, nada, nunca bien. Sé que pasa. allá, <risa> quiero matar. Esas memorias que siempre reaparecen. Porque no te vas, me ponen horny, Déjame estar, tú no lo mereces. Sé que pasa algo, no me quiero dañar. Me he estado pensando, me quiero largar de aquí. Estoy sin ánimo.